Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy quiero comentarte muy brevemente una nueva iniciativa que vamos a empezar a partir del día de mañana, 15, perdón, 16 de marzo, a través de nuestro canal de YouTube ArmagaFX. Es una iniciativa gratuita con la que queremos eh, echarte una mano eh, con esta situación un poco delicada económica, con el pánico en el mercado que estamos eh, viendo últimamente en el mercado. No quiero en este vídeo darte Consejos o tips de cómo debes actuar ¿no? ante una uh, posible crisis o cuando hay uh, mucho pánico el mercado cae en pico, uh, porque seguramente que no te voy a contar nada nuevo. ¿no? Si abres Google y preguntas uh, qué hacer uh, cuando hay pánico ¿no? o cómo prepararse para la crisis, pues seguramente que eh, Google te puede ayudar uh, mucho, ¿no? darte una respuesta mucho más completa que, que puedo aportar yo. Lo que quiero hacer lanzando esta iniciativa es abrir un espacio en el que podemos juntar a toda la gente de la comunidad de ArmagaFX, ayudarnos unos a otros, el espacio en el que cualquier persona puede preguntar tanto a nosotros como al resto de, del, del equipo de la comunidad dudas concretas y que podamos buscar soluciones concretas sobre cualquier tema por donde podemos, podemos uh, echar una mano sea uh, finanzas personales, inversión, trading o cualquier otra uh, inquietud, ¿no? o cualquier otro problema que puedas tener eh, a causa de esta situación en los mercados y en la economía global, una posible crisis que tal vez uh, nos está esperando en los próximos meses. Te voy a ser totalmente transparente con todo lo que estoy haciendo, voy a intentar ayudarte con todo lo que necesitas durante los próximos 14 días que vamos a estar aquí en España en cuarentena. ¿vale? Quiero que eh, aprovechemos al máximo, ¿no? exprimimos al máximo este, este tiempo juntos. Eh, si tienes cualquier duda, uh, por ejemplo, si haces intradía o scalping y no sabes elegir instrumentos adecuados ¿no? para esos momentos de alta volatilidad, uh, te voy a explicar cómo operamos nosotros, cómo adaptamos nuestras estrategias ¿no? a, esa, a esa volatilidad para poder salvarnos de ella. Uh, cómo mantenemos el riesgo bajo control uh, para que uh, en una operación no te lleven la mitad de la cuenta y muchas, muchas otras cuestiones relacionadas con el trading, con inversiones, con gestión de finanzas personales. Así que si quieres participar en esa iniciativa, te recomiendo seguir viendo este vídeo. Empezamos. Bueno, doy por hecho que sabes lo que está pasando con el coronavirus. Aquí en Europa muchos países, incluyendo España, han declarado cuarentena para poder parar el contagio y la expansión del virus. Eso quiere decir que eh, muchas empresas han tenido que uh, enviar ¿no? a la gente a trabajar desde casa, hacer teletrabajo, uh, muchos negocios tenían que cerrarse, eh, bares, eh, centros comerciales, coworking, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que provoca todo esto? Provoca una posible eh, crisis económica, ¿no? porque es evidente que si los negocios no facturan porque están cerrados, porque la gente no sale a la calle, no compra, no gasta, pues los negocios no se pueden mantener, pues empiezan a echar a la gente a la calle, etcétera, etcétera, etcétera, y todo esto, pues, lo que significa, ¿no?, tener una, una, una, una crisis. Esa situación, evidentemente, es muy delicada, pero, pero tampoco hay que entrar en pánico. Uh, si hacemos las cosas bien, no tiene qué suponer ningún problema uh, esta situación, no tiene por qué suponer ningún problema ni para ti ni para tu familia, pues simplemente hay que estar preparado, no hay que saber uh, afrontar los posibles problemas que puedan venir eh, y, y, y, pues, y, y, y ver, saber lo que realmente está pasando. ¿no? De cara al virus, pues... Uh, tampoco le voy a contar ninguna novedad, pues lavar las manos, ¿no? evitar usar transporte público, uh, intentar pues, no uh, juntarse con gente que está en el grupo de riesgo, eh, que son niños y gente mayor. Intenta pues, no salir de casa, ¿no? uh, y si sales, pues a hacer la compra y volver adentro, uh, no viajar en ningún caso, uh, en fin, uh, todo, todos los medios ¿no? que nos están comunicando. Uh, por, por televisión y otros medios de, de comunicaciones aquí no te voy a contar nada nuevo. de cara a la crisis y la parte económica uh, prepárate no seas tonto uh, qué es lo que pasa que a la mayoría de la gente eh, toma las decisiones eh, de inversión incorrectas ¿no? cuando el mercado está eufórico deciden comprar eh, es el ejemplo perfecto del diciembre de 2017 con, uh, con la euforia en el mercado de bitcoin eh, o por ejemplo como es ahora que el mercado está en pánico y uh, te viene una magnífica decisión ¿no? de vender cuando el mercado cae en pico uh, no seas tonto y no te precipites tomando esas decisiones uh, porque esa decisión te puede uh, descapitalizar ¿no? y cuando realmente viene la siguiente onda, cuando viene la crisis ya no tienes ahorros no, uh, no tienes los medios ¿no? para poder afrontar esa, esa crisis porque no ha salido bien Uh, gestionar tus finanzas personales ¿no? porque estabas gastando uh, más de lo que estabas comprando y este es otro ejemplo uh, de la última crisis del ladrillo aquí en España, que la gente y muchas personas han perdido sus casas ¿no? por haber uh, metido, por haberse metido en las hipotecas que no se han podido permitir pagar. Entonces, uh, y esto es lo mismo que está pasando ahora porque a lo largo de, de esta semana me han llegado muchísimas peticiones y preguntas por privado de la gente que me estaba preguntando si esta es una buena idea de comprar Netflix con CFDs porque claro, como que ahora estamos, vamos a estar en cuarentena, eh, entonces pues las acciones de Netflix se, se supone ¿no? que, eh, que tienen que subir. Eh, de una persona que nunca jamás en su vida ha operado con CFDs, no sabe qué es apalancamiento, ¿no? que es el hilo de doble filo eh, y que... Si las cosas van bien y realmente Netflix pues, pues sale disparado, pues bien. Y si no, puede perder uh, todo su depósito en, en cuestión de, de, de días, ¿no? Porque tampoco el depósito que, que iba a poner era, era muy, muy elevado, pero la posición que quería abrir era muy grande. Entonces, eh, las cosas que, por ejemplo, yo veo en los grupos de Facebook, que voy a poner por aquí, de la gente que no tienen, tal vez, mucha experiencia operando los mercados financieros, pero ven una oportunidad o piensan, ¿no? Se creen que ven una, una oportunidad de, de inversión y por, por, por las preguntas ¿no? que están haciendo, yo veo que esas decisiones no les van a llevar por un buen camino. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Si estamos en, una, en un momento delicado, sí. Si estamos en una situación económica extraordinaria, también. Si estamos ante una nueva crisis, probablemente sí. ¿Qué pasa? Que después de cada crisis, no sé si lo sabías o no, salen... Siempre, siempre, siempre salen un montón de ricos, nuevos ricos. Situaciones extra extraordinarias, como, como vivimos ahora, dan oportunidades de negocio extraordinarias. Y solo si tú estás capacitado, ¿no? si estás atento, si sabes hacer las cosas bien, eh, si entiendes lo que está pasando en el mercado, uh, que si viene algo gordo ¿no? que puedes aprovechar o de lo que debes esquivar, si estás preparado, en definitiva, ¿no? para poder gestionarlo, uh, seguramente que vas a poder ¿no? lograr vivir mejor de lo que vivías antes. Y evidentemente, pues, para poder hacerlo, pues, necesitas tener los conocimientos de la economía y de los, de los mercados, ¿no? por si viene un cúmulo de problemas, pues, para poder eh, esquivar. Te voy a poner un símil para que me entiendas mejor, eh, que es un símil que me ha gustado mucho, me, me lo comentó el otro día Román. Medusa, ¿no? Cómo se mueve Medusa en, en, en el mar, o sea, que no puede predecir los los, los, los próximos uh, dónde lleva, dónde le va a llevar la próxima ola, ¿no? Pero se está moviendo adaptándose en todo momento a los movimientos de, de la marea. Entonces, esto es el estado uh, que, que debes que debes tener, ¿no? Debes ser consciente, debes que ser como como Medusa, ¿no? Teniendo el conocimiento. Um, necesario para poder moverte en esas, en esas ondas, para poder esquivar de los posibles problemas que pueden venir y a ver y aprovechar de las oportuni posibles oportunidades que seguramente nos va a presentar el mercado en las, uh, en las próximas semanas. Yo ahora mismo estoy tranquilo, uh, no tengo ninguna operación abierta con demasiado apalancamiento, uh, no tengo gastos excesivos, eh, tengo los, todos los, los, los gastos ¿no? bajo control, tengo ciertos ahorros, así que creo que estoy Uh, perfectamente uh, preparado ¿no? para poder uh, afrontar pues cualquier imprevisto que pueda suceder uh, con, con la situación uh, económica tanto aquí a nivel local como a nivel global y yo quiero que tú también estés tranquilo quiero ayudarte ¿no? a, a, a resolver posibles problemas que te pueden uh, venir con a todo lo que está pasando ahora en, en, en los mercados. La bolsa evidentemente pues, no va a cerrar, va a haber que cambiar ciertas cosas, eh, habrá que adaptarse evidentemente y por esta misma razón yo quiero eh, lanzar esa iniciativa para que nos conectemos todos los días a partir de mañana, a partir del 16 de marzo, que hagamos una serie de eh, sesiones en vivo juntos, ¿no? que formemos una comunidad eh, que nos ayudemos unos a otros, quiero explicarte cómo voy a hacer trading estos próximos días porque el CL y el S&P 500 pues, están muy volátiles y no se pueden operar uh, quiero contarte las alternativas que hay para operar uh, en la bolsa ¿vale? si no tienes por ejemplo capital para uh, operar los, los futuros uh, quiero que nos conectemos todos, uh, que ahora vamos a estar en casa los próximos 14 días en cuarentena Quiero que hagamos las cosas bien, ¿vale? quiero que todos nos ayudemos a salir del bache y que aprendamos un montón. Esta iniciativa es totalmente gratuita. A partir de mañana, 16, lunes 16 de marzo, voy a conectarme todos los días aquí en el canal de YouTube, haciendo directos para comentaros cómo yo estoy haciendo las cosas para que veáis cómo podéis hacerlas vosotros también. Vamos a buscar soluciones específicas para los problemas específicos. Con esa iniciativa quiero que nos podamos ayudar unos a otros, que salgamos de los problemas que nos puso el coronavirus uh, juntos, que podamos con todo, que una vez uh, termine la crisis o el pánico en los mercados financieros, que la comunidad de Armada FX sea la leche, uh, que salgamos reforzados, que aprendamos uh, un montón ¿no? con el nuevo conocimiento y mejor situación económica. Así que, si quieres participar en esta iniciativa, empezamos mañana, Déjame tus contactos y estate atento a, porque te voy a enviar el aviso una horita antes de empezar la primera sesión eh, de, esta, de este maratón, ¿no? de esta iniciativa. Empieza mañana, lunes 16, a las 6 horas de Madrid. No te la pierdes. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos mañana en la sesión. Un abrazo, cuídate, chao.